¡Hola galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, en este mismo instante, estamos en Jori 3. Chapter 1. Porque hay otro Yori 3 que es la continuación. Que es Yori 3 Chapter 2. Pero ahora vamos a hacer Jori 3 Chapter 1 porque nos pasamos el 1 y el 2. Y no sé ni cómo me pasé el noche 6 del 2. Bueno, vamos a empezar con un eh, poemado de historia y. Un nuevo juego, porque nunca hemos jugado, así que, así que no vamos a continuar el juego ¡Oh! Animación, hay una animación Está como el coche mío, como ahí, viendo al sitio y van Games presenta Oh mira, estamos ahí, como corriendo por aquí Oh, ahí está Yoli Y es, y es como que se despierta porque abre los ojos. Se ha despertado Yoli Vale, cargando. Uh, hello. Oh. Can you hear me? Sí, me te puedo escuchar. All right. So you should be facing the main security office. Sí, soy el yes, security office, huh? ¿ah? Yeah, el Seoul la seguridad. Hay que vigila todo. Yo sí sé lo que estoy haciendo. 12 de la noche. está bien. Eh, mira para arriba, sale como esto. Si mira para abajo, no. es esto? mira, esto de o sea, de? Man, oh. Es Maxi, es Maxi pero roto, o sea, son los de Yori 1 Pero como rotos Los de Yori 2, 2 son como... Ese es Twitty Pero ¿dónde está Yori? si Yori, sí, sería si esta... A ver, lo voy a buscar por la cámara eh, Tengo que equilibrar en esto Ah, para eso es para como arreglar cosas Pero esto ya lo sé, porque si sale como esto rojo le tengo que dar a reparar Y después si me gasto pues tengo que como rellenarlo Y si sale esto rojo tengo que ir súper rápido y buscar en las cámaras en donde me sale Para, para que pueda reparar, tengo que, darle a, a, a, tengo que buscar en todas las cámaras en las que esté roto y tengo que repararlo y tengo que ser super rápido. A ver. Ah, y si aparece una animatrónica aquí, porque entra, pues lo tengo que echar de aquí haciendo esto. Pero con lo malo que me gasto, sí que así es que lo tengo que rellenar. Y mira, aquí estoy yo. Y esta es la cámara más cercana, o sea, que tengo que mirar solo esa. Es la que... ¿Pero dónde están Jolly y George? ¡Ah! Si ¡Y George no y, y Jolly están aquí, y pero ellos... Están stop. como rotos, sí, todos están como bueno, rotos ¿Por ¿qué? qué? Han vuelto, pero como... ...rotos, ahora Pues right, mira... Uso me lo ha dicho, ese se ha cuando empieza a las 2 de la mañana Vale, no se han movido estos dos, ni estos dos. ¡Oh mira! Se ha movido. Va a empezar por este lado. Lo sabía, porque aquí es donde está. Aquí en esta parte es donde está, porque está como ahí. Y en esa otra parte es donde está más. Si sí, yo sé sea, si sí, si sí, eh, si sí se va, pues entonces va a aparecer aquí. Pero todavía no se ha ido. ¡Ah, ¿Se ha ido? No está, no está. Para vale, ahí está. Se ha movido, eh. Se está moviendo rápido. Oh, se está moviendo muy rápido. y es la noche 1. Ya mira, por si hay que salir. Pues, oh, ¿dónde oh, tengo que preparar esto? Prepara. Oh, no, ¡También! Ah. Vale, hago un poco eso. Ahora no veo casi nada. morir, ¿eh? Porque es que, tío, parecía un montón que iba a morir. Mira, te está súper cerca. Y si ya se ha movido hasta aquí. Pero... Ay, no, mira a Yoshi y Yori. Todavía no se ha movido. Creo que no se va a mover por esta noche, ¿eh? No, creo que no. A ver... Mejor sea que solo mire esta cámara para que sé que cuando... Venga, a esta cámara y como que se vaya, pues va a venir aquí, o sea que muy pronto va a venir aquí cuando se vaya de ahí, pues entonces va a venir a mi oficina y le tendré que dar la palanca esa. No para mirarla, para. Y lo quito por si acaso de mientras que estoy mirándola, a lo mejor ya ha entrado otro. Oh, los te ¡Date no se vale. Ya se ha ido, despantado de y ahora lo, relle lo relleno. Y Maxi todavía está aquí. Vale. Oh, mira, aparece otra vez aquí. No aparece en su sitio normal. Vale. También mira... Eh, George y Jolie se han movido. Todavía no. Creo que en esta noche no se van a mover. Está confirmado que Jolie y George no se mueven por esta noche Eso es bueno porque solo hay dos que se mueven. Twitty y, y Maxi. Pero en Jolie 1 no. Porque en Jolie 1... Lo que pasaba es que se movía solo un animatónico, se movía Tutti y también George Pero en este Jory 3 no, en este solo se mueve Jory... En este solo se mueve... ¡Oh! qué tengo que reparar esto Para luego. Y lo relleno de lo nuevo porque cuando... Cuando se rompe es como que lo tengo que rellenar de nuevo Vale. Ya va. John y Jolly no se mueven para esta noche. yo ese, Le falta muy poco para que se rompa. Se rompe cada de estas cosas cuando, cuando se pone así. O sea, ya se mueve aquí. ¡Ah, oh, están los dos! ¡Son los dos! Vale, Twitty. ¡Ay, ¡Oh, Dios, qué susto! ¡Seis de la mañana! ¡Ay, Dios, me he dado un susto! ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora he muerto? No, porque nada no debe. Ah, clique aquí para continuar. Vale, ya he cliqueado y es como que se pone todo negro. Ah, estamos yendo. Vale, que vaya a la puerta de, la de la izquierda. Es verdad, es la única que me deja. La otra dos puertas no me deja Son en esta. En esta puerta. Vale, giliqueo y entro por un sitio. A ver. Pero ya acaba la noche. Bien, ah, vale, tengo que te entrar por tú? aquí. Sí, que tengo que buscar algo y salir de aquí. Sí, la verdad es que está oscuro. Try finding a password protected safe, Ah, que tengo que buscar package. como una caja fuerte, sí. Una caja fuerte que tenga un código. Sí, encuentro una caja fuerte. ¿Esto es? Jodín, es que tío <laughs> se, se parece to un to montón. One of those. Un momento, códigos. ¡Oh! Dios, pero no me hecho tanto susto. ¡Oh, Dios! ¡Está ahí! Uh -oh. ¡Ay, Dios! ¿Cómo que me ves, tío? ¡Ah, en este, este momento! momento. Era, en otro mo Era también para evitar los animatrónicos, sí. Wait, en el vídeo de evitar los animatrónicos también salía sobre esa parte que tenía que hacer una cosa, pero yo ya la no entiendo. Mientras a hacerla. You. A ver si puedo Si me había imaginado que había aparecido ahí Pero todavía no puedo to Tengo que plate. hacer como esto you mouse, Sí. Then, on on box, y, cuando oh, y cuando escucho. Y cuando lo tengo que iluminar oh. Y también había que hacer, sí. si tardas mucho, y ya hace una cosa. que iluminarla muy pronto va a aparecer ahí delante y va a que tenéis que hacer todavía no pero cuando aparezca hay que hacer otra cosa se ha ido. Hay que hacer eso, es ¿eh? como que hay que esperar un rato. ¿Eh? ¡No estoy aquí! Ahora vete. Vale, ya se ha ido. ya Tú no me ves, anda Entonces si me estás viendo, ¿por qué no vienes a por mí? En vez... Come on, Duke, one more. ¡Oh, lo he conseguido! Ahora que estoy muerto... No Ah, lo tengo que dar otra vez ah. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el código? Oh, era muy rápido ¿eh? Pero he conseguido ¿Un libro? ¿En serio? ¿Ya tengo que echar todo ese dato por un libro? Me deben 10 euros Oh Vamos Sí, complete. O sea, como noche completada. Vamos. Bien. ¿Eh? Wow, ¿qué es este lugar? Esto es algo que... Lo del final malo de Jordi 2. Sí, sí, sí, estaría... Sí, este lugar es... Es muy... Como muy guay. Eh, algo así, sí. Es que no me acuerdo desde... De... Bueno, no lo... Lo... No... No lo guay que te digo, pero ya sabes lo que te digo Ya sabes lo que... ya lo sabes Aquí es donde se acabó Sígueme Vale, te sigo, pero no me deja Preseta para otro internet Ah, me tengo que mover con la flecha Me pensaba que era con W, A, -S -I -D. Pero no, es que siempre se usa eso por... O sea, sé que la... Para los videojuegos moverse, pero en este no, tengo que moverme con las flechas. ¡Wow! El Fre El Freddy y Bonnie, chica Están ahí. Oh, mira, tengo que estar aquí. Los baños. Y sí, hay una puerta y bloqueada. A ver. ¡Oh! Entonces aquí está la cocina. Donde cocinarás pizza. Mmm, pizza. Hagan la mejor pizza, pero. es. Tan, tan bien pero es pizza es pizza bueno eh, eh, si sí, eh, no hablo mucho yo tampoco bueno vamos a continuar pero los vídeos hablo un montón porque no Aquí están los los la, o sea el bathroom en los baños y y a la derecha tenemos eh, eh, de lo, a la derecha de, de los baños tenemos a la, eh, eh, la o sea la habitación de ropa aquí es donde los encargados de pueden eh, entrar eh, a ver los animales de Fazbear vamos ahí ah vale vale vale eh, voy no Aquí están los arcades, aquí tienen muchos juegos pero la ropa... Eh, tengo siempre eh, el, el récord en todos los juegos ah, Otra vez y, y un montón de, de tiempo libre Tienes mucho tiempo libre Bueno, este es tu primer día en... Eh, en tu trabajo, o sea, eh, que vas a organizar tus... Eh... Tus, eh, tus ropas, es que no sé qué, qué es costumbre qué es ropa. En el, en en el orden. Aquí está tu lista. Después de trabajo, eh, qué, ¿qué habitación tengo que ir? ¿Qué habitación? Ah, hay animatrónicos ahí dentro. Eh, no es usada, así que... Eh, porque había un animatrónico llamado Yori Y... Eh, aunque ah, alguien como que entró en el animatrónico de Yori y sufrió algo Como que hubo un accidente y por eso no usaron los... Lo, lo... Vale, gracias por hablarme se ha ido corriendo, pero da igual el Que tenía que hacer, bueno, da igual, había voy a seguir Salió corriéndome que no sabía qué habitaciones, así que le voy a. ¡Ah! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¿Por qué estás aquí, Eric? ¿Sabes que no debe de estarlo? ¡Oh, jefe! Lo siento. Voy a salirme ahora. ¡No! Tú te quedas aquí. Eh, déjame decirte algo, Eric. Tú te crees que eres smart o sneaky, no sé qué es Pero en este lugar Nadie va a encontrar Nada sobre este, esta habitación ¿Lo entiendes? Sí, sí señor Vale, ahora necesito que vayas a, a, a, a, a tu habitación de custom Y hacer esa lista y hacer el trabajo y podrá salir de aquí cargando vale pues eh, se supone que el vídeo llegaba aquí se supone que iba a ser la noche 2 pero al final no porque la noche 2 es como que la noche uno he tardado unos 12 minutos y unos 6 minutos más lo del minijuego. Así que vais a tener que ser cada noche en, en Creo que en, en, en vídeos distintos. O sea que aquí se acaba el vídeo. Porque las noches son largas. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros si, que, eh, si queréis verse en el canal. Y adiós. ¿Te